un saludo bienvenidos al canal bienvenidos a Word Thunder en el día de hoy vamos a jugar una batalla realista bien, en el escenario en vietnam vamos a salir con nuestro t3400 un 67 br 67 aunque tengo vehículos con un br más bajo pero bueno este es el que marca el tope mi t3400 me ha dado muchas alegrías y nada, vamos a, a la zona C el este escenario no es uno de mis favoritos pero bueno, no, normalmente no se me ha dado nada mal el problema de este escenario, bueno el problema donde veo yo más difícil es posiblemente la zona B, evidentemente es una zona muy hay muchas rocas y muchos sitios donde es muy fácil que por cualquier por cualquier flanco te puedan arrear, sobre todo por el lateral, que ya sabéis que por el lateral es donde normalmente nuestros vehículos son más débiles. Bueno, ahí vamos con el bichito, Comité 34. Este hace ya tiempo que lo pillé. Su vehículo premium, la verdad, es uno de mis mejores tanquecitos. Junto con el, con el Leopard 1, es uno de mis favoritos. El único problema que veo yo en este tanque es la inclinación vertical, que es totalmente nula, no tiene nada otros vehículos vamos a observar aquí con los binoculares que son gratis <risa> ya estamos cerca hay vehículos bastante rápidos unos cazacarros un r3 o algún vehículo de estos ligeros un bmr que posiblemente estén ya prácticamente pisando c bueno a partir de a mil ojos o sea, los compañeros por dónde se mueven ahí están bueno, directamente ya le tiramos artillería. Yo por un lado, como veis os comento, pero por otro lado voy con la mitad de. La mitad de del cero pensando en la partida. Bueno, por aquí no veo nada, pero bueno. Ah. se ha reventado. Bueno, aquí parece un tanque ligero conquistándose. Los dos compañeros ahí ese japonés y otro más, parece que le han arreado a ese, a ese atrevido, a ese intépido hay escenarios, bueno, en mi, según mi opinión, en mi experiencia hay escenarios que, que sí es bueno tomar rápidamente la, la zona y ahí defenderte, pero hay otros escenarios como por ejemplo, en mi opinión este que ya tienes que tener un tanque muy rápido bueno, vamos aquí paseando por el muelle Allá. pero hay escenarios en los que la verdad más vale ir con más con si, sobre todo si no tienes un tanque rápido y poco a poco pisando el terreno acercándote sin prisas muchas veces las prisas venga, me atasco aquí vaya lo que estoy haciendo una cosa ahí despacio, pero otra venga, vamos a por la zona hacia ya, venga, vamos a mojarnos un poco los pies pues pues eso, que este escenario nos vale llegar despacito pero con calma, poco a poco Bueno, al loro, ya por aquí no se pueden esperar en cualquier sitio Vale, antiaéreo, justo por ahí, no bueno, lo tengo muy lejos, lo tengo prácticamente ahí, menos de 100 metros Venga, a ver si aparece otra vez, me lo marcan y le tiro con la artillería nos falta solo conquistarse Pero ahora parece que vamos arañando un poco esta partida bastante igualada ¿eh? venga, ya quíquense venga, más gente, ahí... tener enfrente, si es que no lo veo, no lo veo, no lo veo, prácticamente lo tengo que tener ahí delante, si es que me lo han marcado muy cerca, prácticamente ahí debajo, en el río ese que hay justo antes de C Venga, por ese carro pesado Yo creo que es ese. Eso, que hay, eso que hay. Ah, estupendo. Joder, la artillería me acabo de cargar a uno. Pues no he tenido que dar justo en el sitio, porque mira que es difícil. Vaya, este es el que me marcaba. Un RU. RU251 es justo el que me ha marcado a mí como tanque ligero. Bueno, vamos, a, vamos para C. La jugamos ya. Ese que se ve parece que está entretenido con tres compañeros delante, malo será que me sorprenda por detrás. Tengo otro compañero también, ahí, a ver si me cubre. Y al loro, al loro porque este es un sitio donde normalmente cuando subes te están esperando justo por ahí, por el flanco izquierdo. Venga, despacito, vamos, vamos. Vaya hombre, lo tengo... Tiene que haber un poco. Pues es que este tanque, por ejemplo las mecanas de humo aquí en el T34 vaya quién me dispara sabía yo que aquí me estaba esperando a ver a ver a ver a ver a ver otra vez parece que viene delante me eh. Eh, parece que viene por ahí algo me ha parecido ahí delante Ha tenido a huevo, posiblemente porque estaba de frente. Si no, muy bien. Ahí está. Yo creo que ese es ese. Hola, compi. ¿Qué pasa? Vale, ahí en esa esquina tenemos algo. Y ahora me estoy reparando. Anda, tírale, tú. Venga, a ver si puedes. Venga, yo voy a reparar. bien, corre, rea. Venga, vamos a tirar nosotros ahí. Ay, ¿quién es ese? Oh, tengo pesado, los tengo aquí al lado. Bueno, por si asoma el morro, aquí me preparo. Hoy estoy perforante con la punta redonda para evitar rebote, ese es el mejor. Venga, dale, dale ahí. Muy bien, muy bien. Ay, se mueve uno ahí. he visto algo? A ver, bonito. Vaya, ese es el problema, ese es el problema, ves que no puedo bajar más? Me pilla el tiro demasiado arriba. Venga, ¿qué te acabo de dar? Bueno, la zona C Yo he reparado, me voy de aquí. Vale, eso parece que es un compañero. Ese misil ha salido volando. Vale, los tenemos ahí. ¿Y ese de enfrente quién es? A ver, a ver, a ver. Cuidado. no veo nada, si sí, alguien... ahí... acabas de delatar, está justo ahí venga misiles, misiles ahí, ahí está, y ese también parece que ha caído no, eso no ha caído, está disparando mi compañero, bueno pues sí, me quedo a verte o flanqueo, voy por detrás a ver si los puedo pillar y por detrás el T-34, si me da la torreta vale, pero si no el motor suele aguantar bastante bien Impactos, el problema que es muy lento en el agua. A mí nada, uno, lo que no me gusta de los tanques rusos es el ruido que hacen, son un poco silenciosos. Por ejemplo, un, donde se ponga un tanque inglés, pero bueno, es que cada uno tiene su ruido particular. El alemán, uy, el tanque alemán, es el que va a Vamos a ver que nos encontramos por aquí. Venga, hemos perdido C y otra vez lo vamos a conquistar. Se ve que mi compañero cuando se ha retirado. Venga, vamos a por eso. A ver qué me encuentro por aquí. Pacto, bien, bien. Se ve que esa artillería, ¿Esa artillería no está hundiendo bien. Venga, otra vez. Frente, los tengo enfrente, justo un poco a la derecha, venga, empato, muy bien, muy bien. Está triunfando la artillería hoy. Ay, mira, me vamos a dar una medallita, aquí el artillero. cuando lo vea, para tomar café, pues... ¿What? ¡Ah, has fallado, cabrón! Me ha tirado cerca, ¿eh? Bueno, eso se ve que ya me han marcado de varios sitios, o por lo menos me tienen vigilado, me tienen marcado porque si no es avión, no me suelta las bombas tan cerca como donde me la ha tirado, porque es muy difícil con. venga, vamos a ver, a ver quién es ese, el que me dio seguimos con cuidadito, ay míralo, por ahí se mueve venga, este es mío, venga otra vez, Ah, la inclinación, venga, ahí sí, ahí, venga, pasa toma Así, ah, como que pillarles. el problema es que el terreno está un poco inclinado. Y esa es la única pega que veo de los tanques rusos. Sobre todo los. Bueno, los más viejos El T-34, los IS. Ya cuando llegamos a los tanques rusos ya más modernos, evidentemente. A partir de 8, ya. Bueno, incluso en 8 o 3. El T-10 tampoco tiene. ¿Qué pasa ahora en C? Madre mía, es que no puedo irme a ningún sitio. Bueno, venga. Se la están llevando. La zona C Bueno, a ver si baja. Artillería. Esto algo por ahí detrás. Venga. Bueno. Parece que. El que estaba tomando C ha dejado de tomar C. No estaba yo preparando. Bueno, pues vamos para allá. Venga, tanque medio ahí. Justo a la derecha. Vamos para abajo. Vamos a sorpresar la depresión del terreno. Rapidimiento rápido para las ropitas. Venga, ¿quién será? Ah, ya, Ay, listo. Creo que era ese. Justo ese. Pues me podía haber pillado tranquilamente. Venga, tomando C. Estoy tomando, ¿sí? Hace un momento sí, ahora no. Venga, un poquillo para atrás. Ve, ahora sí, ahora sí. Muy bien, chavalín. Está es este bien. mío, compañero. Vamos a ver por dónde la deja caer. Por ahí dispara. Significa que por ahí hay algo. Vaya, por ahí se ve caer un antiaéreo. Y por ahí... De la zona... vamos a la... gracias compi... vamos a la... a la salida de ellos... un poco de campo... Pero... bueno, esto parece que está casi listo... que no dirán los arbolitos porque eso te delata un poquito para no veo nada ni con los binoculares evidentemente la palmera pero sé que estás por aquí, aquí. por aquí hay alguno algún algún a ver qué pasa por aquí vaya si antes lo digo Esto te delata la posición, pero vamos, rapidísimo. Buah. Wow. Recuerdo el, el escenario en Japón. Japón es tremendo. Es tremendo. Con tantas palmeras y árboles. No veo nadie por ahí. Ahí, ahí. Me marca un tanque pesado por ahí. El antiaéreo también sigue por aquí dando vueltas. Ah, estoy en medio del campo. Vamos a por él, a ver qué pasa. ¡Bah! Madre mía. Ese es el antiaéreo, un márter. Mira que te he visto, pero claro. Me has tirado el misil en un momento. Nada, ¡buah! Esto de morir al final. Pues sí, al final. Justo al final. Bueno por lo menos hemos ganado, pero hay un fastidio, hay que llegar al final. Bueno, es lo que tiene. una bueno, partida buena, no está estado mal. Un objetivo de este destruido. Y en las zonas capturadas solamente una vez. Una recompensa, 30.000. Es esto. Pues bueno, esto ha sido todo, muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dale a like la mejor manera de apoyar el canal, y nada, eso. espero en un próximo vídeo, un saludo a todos, chao.